El dueño del porche Amarillo pide perdón. Wow. Sí. ¿Tú sabes? Ok. Está perdonado por Jason. La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, la dije, informó que interpuso una querella contra... En contra, perdón, de Luis Johan Nieto Ramírez, propietario del Porcho Amarillo por intento de homicidio. De acuerdo a un comunicado, la DGC dijo que a través de la Fiscalía del Distrito Nacional da seguimiento a la denuncia contra Nieto Ramírez, acusado de intentar atropellar a los agentes de la institución que trataron de fiscalizar. Sin embargo... En una entrevista para el programa Radial El Mañanero, transmitido en la bacana 105.7 FM, el abogado de Nieto Ramírez contradijo los alegatos de la institución de que el vehículo fue detenido por falta de placa. Eh, sí, Manuel Antonio Rosario Marte, que es el, el propietario del vehículo, negó que fuera incautado por los agentes luego de la esa, esa, esa exhaustiva labor de investigación, como lo dijimos ayer. Eh, que dijo la institución a través de sus redes sociales de su lado nieto ramírez quien dice que no es el hijo dice que no es hijo de general ni de papi y mami argumentó que en ningún momento violó, violó, violó el semáforo y admitió que el único error que cometió fue acelerar el único error vamos a escuchar ahí eh, las declaraciones de nieto no ese es el del director de la policía vamos a escuchar un poco director de la DGC. Ya, buen día ya la DGC eh, tomó las medidas que tenía que tomar e investigó hasta donde tenía que investigar y eso está en manos del ministerio público que es quien tiene que continuar la investigación pero va a tomar alguna partida de defensa con ese agente nosotros eh, le pusimos la denuncia formalmente en la fricada. Me en la pastora, tú sales a gritar por todos los medios. Viene de mañana. Me quitan la pastora, lo dice. Y ¿Sí? yo no soy sí, hijo no. de papi ni de mami. Y no lo estoy aquí, no, no que yo, No, y es como yo decía: o sea, ¿cuál no necesidad? Si según él, el único error que el hijo de Camilo fue que aceleró, no hay por qué ir a todos los medios a gritar. No, no tanto eso, eso, sino, él no es eso, él, ya él mismo se mató, no es. Se eso, mató. no es él que está yendo. Tú no entiendes la, la cosa de los medios. Los medios lo invitan a él. Porque aquí ya los medios no tienen noticias. Ya aquí los medios no, tienen, no hayan a quien entrevistar. cualquiera que coge un sonito uh -huh. en la en Y él se está, está aprovechando y de eso. Y obvio que si a ti te invitan, gritando. tú vas a coger para allá. O eso, pero él no tiene, ustedes, tiene una acusación, aunque todavía no se ha tramitado, pero él tiene una acusación de intento de homicidio. Contra el agente de la DGS que le iba a atropellar por acelerar. Y entonces le está aclarando qué que fue lo que pasó. Ven acá, mano. Pero Pero, hermano, usted cometió el error grandísimo de acelerar bien y casi llevarse a un agente de la mesa. Claro. Porque, estaba, porque lo, lo, lo querían fiscalizar a usted. Hermano, si usted no tiene ningún problema con, con, ese, con, con ese carro. Haga su inteligencia tranquilo con el AME y si la AME lo atropella, bueno, pues usted se queja. Pero Exactamente. Pero no, no venga a decir que, que acelerar y después a ah, esconderse y después que lo coge el carro viene y dice ah, no, que que... Un show mediático a gritar. Papi, me voy a buscar Ay, papi. Perdónenme, me que tengo el papi. Me me voy a un error acelerar. <risas> Mira, coño. <risas> no, no, no, no, de verdad, o sea, de lo que yo te estoy diciendo... Porque como tú dices, si sí, no tenía nada que ver, o sea, estaba tranquilo con su conciencia limpia lo que hizo, se habla con la gente, y sí, como hemos hablado, que si sí, le falta respeto, que a veces hay algunos que están aburridos, como decían esto, ok, pues tú sales y defiende va a la justicia, pero no me vengas tú a gritar en un programa, ¿no? porque los otro y aquello, y son abusadores. Un programa, en un media tour, porque estuvo en las emisoras de RCC, Ajá. Y creo que por ahí estuvo también a, a, a, aclarando todo. No, pero ven acá. No, señor. No, así, así, así que somos aquí en el país. Ya en un medio tour por este tipo de cosas. Pero se está aclarando todo. Ya él dice que él no, no tuvo mucha culpa, que el único rol de él fue acelerar. Pero él, él esperó que, que el semáforo cambiara de rojo a verde. Bueno. <ríe> Recuerda que. La rubia también de toque de queda. ¿Fue así que se pegó? Ay, mi, ay, ay, ay, ay. No me digas eso. Que así. Este hombre, este hombre es. se va a convertir en un ¿Ahorita se pega el tipo ahora. de Porsche también? Ya. Ahorita, el, el, el, el rubio de Porsche amarillo. Bueno, el del Porsche amarillo. Entonces, sí, porque la rubia de queda, lamentablemente. Que... Mira, mira, de es queda. La, la cuestión con la ¿Cuál rubia. ¿Cuál es el talento de la.?